...hacia otras razas o etnias. Pero últimamente, los últimos años... ...hay gente que empieza a notar también otro tipo de racismo. Racismo en contra de los blancos o también llamado racismo anti-blanco. Félix Rodrigo Mora, que está hoy aquí con nosotros... Buenas tardes, Félix. <risa> Buenas. Lleva unos años investigando sobre este tema y escribiendo, no un libro en esta ocasión, sino algunos artículos sobre, sobre este tema tan, tan importante y tan candente y tan de actualidad. ¿Qué te lleva, Félix, a...? ¿Cuál es el detonante que te lleva a pensar que este es un tema importante del cual tenemos que hablar? Pues eh, de fondo está eh, la crisis de los pueblos europeos, eh, su declive cultural, su decadencia demográfica y lo que parece ser un proyecto exterminacionista de estos pueblos en el aspecto cultural, lingüístico, incluso biológico. Entonces, eh, esto que está ligado al proyecto de la Unión Europea, porque la Unión Europea lo incluye, aunque se nos diga que no, pues eh, va acompañado de un ascenso del racismo. Anti -blanco. Si el racismo antiblanco existe no es porque en, principalmente lo creen los pueblos no blancos, sino las élites de europeas blancas o muy principalmente blancas y las élites de Estados Unidos. Es decir, es un odio hacia las eh, poblaciones inicialmente del de occidente europeo promovido con unos fines, que es ahora cuando se está descubriendo su verdadera naturaleza. O sea que no sería uh, un racismo entre razas, sería mm -hmm. entre clases. Eh, sí, sería un, eh, un racismo promovido por las élites del poder, que son blancas, contra las clases populares, contra los pueblos, y eso aparece, pues... Eh, cada vez más, cada vez más en, en referencias eh, ya se ha, se ha hecho algún libro en francés tratando este asunto diciendo que eh, las clases populares europeas son presentadas como vandálicas, bestiales, racistas etc. Cuando se empieza a etiquetar de esa manera a cierta población es que se está preparando un proceso de exterminio. Luego hubo también casos, por ejemplo, los Panteras Negras eran una organización racista ellos lanzan la consigna Poder Negro que no es aceptable, es intolerable de hecho, puesto que incluía la limpieza étnica de los no negros, no solamente de los blancos, sino también de los asiáticos hay amplios sectores de la población negra en Estados Unidos que odian a los asiáticos quizá a veces incluso más que a los blancos y entonces pues esa era una expresión de racismo muy importante, pero no decisiva luego hay otro sector no racista en los años 60 allí entre eh, la población negra norteamericana que es la de Luther Martin King, que ellos no eran racistas. O sea, no hay solo un tipo de racismo, hay multitud de tipos de racismo. Claro, el racismo es una perversión del alma humana. Y entonces, eh, pues es eh, como todas las perversiones, es una tentación que está ahí y es fácil incurrir en ella, o sobre, sobre todo, si se alienta desde el poder, y ahí puede caer cualquiera, cualquiera puede derivarse hacia posiciones racistas, cualquier pueblo, cualquier persona. ¿no? De hecho, todos tenemos actitudes racistas de vez en cuando, por mucho que no nos consideremos racistas, ¿no? Eh, mm, sí, sobre todo eh, cuando no se considera al ser humano a partir de lo que es esencial en el ser humano, que es su naturaleza como persona ¿no? sus capacidades reflexivas volitivas, convivenciales entonces cuando se olvida que el ser humano es ante todo persona es cuando se tiende a juzgarle por los aspectos secundarios insignificantes ¿no? hay una refutación esencial de todos los racismos que es el hecho de que las mezclas eh, entre razas siempre dan mm, personas fértiles, plenamente fértiles, lo cual no sucede en los animales. Animales, por ejemplo, la mezcla entre eh, los caballos y los asnos origina los mulos, pero los mulos no son fértiles. Luego indica que no son caballos y asnos, no son de la misma raza. Sin embargo, en la especie humana no sucede eso. Luego significa que hay una sola especie humana. Esa es el curiosa, punto de partida. curiosa aportación que nunca había escuchado. Muy interesante. ¿Es, ¿es tuya la idea o lo has leído en algún sitio? Eh, sí, se me ha ocurrido. Eh, en mi familia, tanto la de mi padre como la de mi madre, se dedicaba al ganado. Yo estas cosas yo las veía de ah, pequeña. tú lo observabas, ¿no? <ríe> sí, y... yo observaba todo eso, sí. <ríe> uh, ¿Dónde o cuándo consideras tú que, que, que nace o aparece este...? ¿Cuál es el origen de este racismo? Bueno, el primer racismo es el racismo de los blancos contra los no blancos. Eso está claro, ya en el siglo XIX. Y luego la expresión mayor del racismo eh, blanco es, claro, las teorías raciales de los nazis que se elaboran en los años 20. Pero hay que decir algo, que es que eh, Hitler, los nazis, consideraban que había dos razas principales, una en el norte del de hemisferio norte, que era la raza aria, y otra en el centro del hemisferio eh, norte, que era la raza árabe. Y esto se oculta. Bueno, se ocultan muchísimas cosas. Bueno, este es un tema de una complejidad y de. Eh, era considerada la raza árabe también como una raza superior porque Hitler era un entusiasta del Islam. Entonces, él quería A salvar. Sí, era un entusiasta del Islam. la raza, raza Islam. árabe como una raza superior. Sí, era la también. segunda raza superior. Ah, la primera la área, la segunda la árabe. Sí, y sí, los sí. demás. Sí, los demás ya eran razas que se iban estableciendo en gradaciones. Eh, diríamos que nosotros, que del suroeste de Europa, somos la raza mediterránea, que ya es una raza un poquito inferior, y luego están los eslavos, que para los eh, nazis eran pues, ya casi no humanos, ¿no? los eslavos, es decir, todos los que del este de Europa, y así sucesivamente. Pero esta consideración de que había dos razas es muy, muy importante. Entonces, me gustaría pedir que no se falsen los hechos, que, eh, por ejemplo, se, se, se han recortado los textos de Hitler en defensa del Lilán que hay en algunas de sus colecciones de obras completas. Sin embargo, como tenemos mmm, declaraciones de ministros suyos que hablaron con Hitler de este asunto antes de que Hitler se suicidara en 1945, claro, pues lo explican en sus memorias y cuentan cómo Hitler tenía un proyecto de imposición del Islam como religión en Alemania. Él dijo que lo haría cuando ganara la guerra, eh, pues no la ganó, la perdió y ahí se quedó todo. ¿Y cuándo empieza el llamado racismo anti-blanco? Pues el racismo anti-blanco es una reflexión, insisto, de las clases altas eh, europeas y americanas a partir de algunos hechos fundamentales. Por ejemplo, eh, ellos constatan que en la Primera Guerra Mundial hay, por ejemplo, una, un alzamiento insurrecional en el ejército francés. El ejército francés se subleva, no quiere combatir en las trincheras, entonces tienen que ir allí montones de oficiales dirigidos por el, por el mariscal petén que era muy amigo de Franco, por cierto, y entonces someter a esta gente a tiros eh, con un montón de fusilamientos y tal. Entonces encuentran que un ejército se les enfrenta, una experiencia horrible cuando ellos estaban luchando contra los imperios centrales. Esto les sobrecoge. Luego hay otra segunda experiencia que es muy importante, que es el que Franco gane la guerra civil gracias principalmente al Islán, al Islán norteafricano. El Islán les envía 100.000 soldados y estos son decisivos. Podemos decir, por ejemplo, la batalla del Ebro, que es el momento culminante en que Franco ya gana definitivamente la guerra, que es el verano y el otoño de eh, 1938, allí el combate de infantería se desarrolla principalmente entre reclutas catalanes, entre ellos las llamadas Quintas del Biberón, que son los que combaten en el, ban en el bando republicano, y las tropas marroquíes de Franco, ciertamente mmm, dirigidas por oficiales españoles. ¿no? con el apoyo de la Legión Cóndor. Franco gana la guerra principalmente por la alianza entre la Legión Cóndor, mandada por los nazis y, el, y las tropas venidas de Marruecos, tropas eh, marroquíes musulmanas. Ahora, hace muy poco se ha publicado el libro de una historiadora alemana, que es bastante bueno y que analiza todo esto. Y la tercera cuestión para mí decisiva es el análisis de los sucesos en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay bastantes libros sobre este asunto, todos muy buenos, quiero decir que que a veces es maravilloso ver los libros de historias que se hacen tan buenos, tan objetivos, tan correctos. Yo disfruto mucho porque a mí la historia me apasiona. Bueno, ellos concluyen una cosa. En Japón no hay ninguna resistencia popular al militarismo y al fascismo japonés. Quiero decir, militarismo y fascismo japonés ...que es un pueblo no europeo, ni no blanco. Y además, al mismo tiempo, eh, los japoneses eran racistas, son muy racistas. Ellos se consideraban la raza superior, no solamente respecto a los europeos... ...sino a otros eh, asiáticos, como es, por ejemplo, los chinos. Ellos piensan que ellos son superiores a los chinos, todavía lo piensan muchos japoneses. Ellos hacen la invasión de, ja de, de China en el año 1933, con fines imperialistas... Eh, ...para apoderarse de las minas de hierro, de Manchuria... Manchuria el noreste de China y entonces pues hacen entre otras cosas la mmm, conocida como matanza de Nanking en el año 1937 en el cual 300.000 chinos son masacrados por los japoneses pero resulta que todo esto no encuentra ninguna resistencia es decir hay un apoyo total de la totalidad de la población eh, que combate con mucha energía no hay nada ni no es posible por lo visto encontrar ni un solo panfleto eh, japonés que diga el militarismo es repugnante esta gente son no racistas, nosotros nos eh, disociamos de nuestro país, de nuestro pueblo. Miramos a Europa, en Europa eso era bueno el país donde menos resistencia hay es en Alemania, pero en Alemania hay grupos de resistencia popular como la Orquesta Roja. La Orquesta Roja fue un grupo que incorporó a cientos, probablemente a miles de alemanes que hacían propaganda contra los nazis en plena guerra, muchas mujeres eh, hacían panfletos, eh, incluso eh, enviaban información a las potencias antinazis para derrotar a los nazis. Son atrapados por la Gestapo y prácticamente todos muertos. Hay muchos más casos. Se dice que Hitler cuando declara la guerra eh, se asoma por el balcón de la cancillería y dice, los alemanes no apoyan la declaración de guerra porque nadie ha venido a aplaudir. Y eso es la verdad. O es sea, lo que ves, una plaza vacía. En Italia eh, aparecen las repúblicas partisanas a partir de 1943 que en el norte de Italia, pues, la resistencia antifascista crea verdaderas repúblicas formadas por docenas de miles de combatientes armados que luchan contra Mussolini, y luego contra la República de Saló y contra los alemanes. Y aquí, pues, en el Estado español o en lo que llaman España, ahí el fascismo se impone a partir de una guerra civil y luego continúa la resistencia con el maquis. Entonces, la cuestión que se plantea en algunos historiadores es por qué los japoneses no fueron eh, capaces de resistir a algo tan terrible como es el fascismo japonés y, sin embargo, los pueblos europeos sí resisten. Podríamos hablar de la resistencia en Francia, que fue tan importante incluso en pequeños países como Dinamarca toda Europa tuvo resistencia hay libros que te van estudiando la resistencia antifascista y antinazi país por país, todos la tuvieron sin embargo en Japón no la hubo entonces claro, el, el militarismo europeo occidental eh, cree que habría que hacer algo para que en el futuro, en las guerras del futuro no se dé esa resistencia popular a sus planes y proyectos esa cuestión eh, luego se vuelve a repetir en la guerra de Vietnam cuando eh, los soldados allí en esta de, eh, estadounidenses pues, eh, combaten desesperadamente contra sus propios oficiales disparan contra ellos, les lanzan bombas y entonces eh, la guerra de Vietnam no se acaba porque los vietnamitas ganaran, solo parcialmente, sino porque que el ejército se desintegra nunca se ha querido dar datos del número de oficiales y suboficiales eh, del ejército que fueron muertos por sus propios soldados pero supone que fueron muchos que estaban en contra de que de la, la guerra, guerra continuara claro, claro, claro. estaban hasta sí, arriba claro, claro. ellos creían que era una guerra injusta porque la pregunta que está detrás de todo esto es eh, yo no tengo por qué obedecer al Estado no tengo por qué obedecer a mis autoridades yo hago un juicio personal sobre si esta guerra es justa o es injusta y si llego a la conclusión que es injusta combato a, a mi propio país. Sin embargo, eso en Japón... Eh... Estás diciendo que, que el pueblo occidental o los bancos occidentales, Europa o incluso Estados Unidos, cuestionamos eh, bastante al Estado cuando nos mandan a la guerra porque, bueno, opinamos, criticamos. En cambio, eso no ocurre con las razas árabes o asiáticas, por ejemplo. ¿Estás diciendo esto? Eh, sí. Pero esto no es una cuestión étnica, no es una cuestión racial, porque eh, esto sucede a partir de un acontecimiento político. Es decir, en el periodo del Imperio Romano eh, pues eh, no tenemos constancia de que en los eh, quizá 1300 años que dura el Imperio Romano hubiera resistencia a la autoridad de Roma. La gente se enrolaba en las legiones y marchaba, marchaba y obedecía. ¿no? Podía haber actos de cobardía, de miedo, y entonces las legiones se diezmaban. Diezmar significa matar a uno de cada diez miembros pero no era una resistencia a partir de algo que se llama la eh, conciencia interior de la persona. Es decir, eh, la cultura occidental, para no hablar en, sobre cuestiones étnicas, por tanto, uh -huh. tiene una categoría diferente a las de otras culturas, que es el problema de el, la cuestión del mundo interior. Es decir, el individuo hace un juicio sobre lo que hay. Y entonces ese juicio le puede llevar a considerar que los poderes constituidos son negativos. Tenemos que tener en cuenta que la cultura occidental actual se eh, edifica sobre un libro que es el Apocalipsis de San Juan, que se basa en presentar al Estado romano como la bestia del Apocalipsis. Esto es muy importante culturalmente. ¿no? Es el mal, el imperio es el mal, es la bestia, la bestia de las siete cabezas. Entonces... Claro, como el cristianismo en sus orígenes es una cosmovisión revolucionaria que surge en Palestina, por cierto, que es un territorio no europeo y entre personas no europeas, pues entonces ellos eh, parten de la idea de que el Estado es el mal. Y entonces el individuo debe hacer un esfuerzo por entender eh, cómo es eso y tomar una decisión personal. Hay, eh, hay que saber que cuando el, el cristianismo se va hacia Occidente, llega a Roma, eh, los cristianos primeros no entraban en el ejército, porque creían que el ejército era la expresión fundamental del Estado romano, que era un mal. y entonces. ...hasta que no llega la reforma de Constantino en el siglo IV... ...ellos no participan de las acciones... ...no porque fueran pacifistas, esto se ha entendido mal... ...no, no eran pacifistas, los evangelios... ...tienen varios episodios de violencia... ...pero eh, simplemente porque creían que ese estado... ...era un estado tiránico, un estado opresor... Eh, ...que no se podía apoyar... ...entonces esto es la, la explicación... Pero no hablas de los evangelios como cristianos... ...sino como que muestran la historia... Eh, bueno, ¿En qué sentido hablas de los evangelios? Eh, vamos a ver, eh, tenemos que distinguir el cristianismo de la Iglesia. El cristianismo es una cosmovisión que surge en el siglo I y la Iglesia eh, es nada más que un apéndice del Estado romano decadente que se forma en el siglo IV. Eh, mi entender, y no quiero ofender los sentimientos religiosos de nadie, es que la Iglesia es una institución anticristiana. Esto se ha dicho muchísimo en el siglo XIX, por ejemplo, el movimiento obrero, los movimientos obreros de los diversos pueblos de la la península ibérica, eh, defendían esto. Sobre todo el movimiento libertario eh, consideraba que el cristianismo era bueno y la iglesia era mala. Pues yo me mantengo por ahí, por ahí. Vamos a ver, ahora mismo Europa, los poderes europeos que tenemos que distinguirlos de las clases populares y también Estados Unidos están en un momento crítico. Han surgido unas potencias mundiales que están dejando sin espacio a Europa. Europa ya no es la dominadora del mundo, su poder ha durado 500 años, pero ahora ya no, no puede hacer frente ni muchísimo menos a China, ni siquiera a la India, probablemente ni siquiera a Japón. Eh, están surgiendo grandes potencias como es eh, Brasil que ahora está un poquito de caída, pero Brasil ha estado unos años con pretensiones imperiales regionales. ¿no? Entonces, eh, Europa, las potencias europeas, es decir, el gran capitalismo, las grandes multinacionales, los estados, sobre todo Alemania, que es la fuerza principal del mal en Europa, y en realidad ahora Alemania, sobre todo con esta mujer que es Angela Merkel, está llevando adelante la política del nacionalsocialismo, entonces ellos quieren crear una Europa que sea capaz de obedecer. Recordemos el, el principio de Mussolini. Mussolini dice que la función de la gente es creer, obedecer, combatir. Lo repito, creer, no pensar, obedecer, no tener una disposición a considerar eh, las situaciones desde la eh, inteligencia y la sensibilidad personal y combatir. O sea, en italiano es credire, obedire, combatire. No, y esto cuando a los tiempos de Mussolini estaba todo lleno de estos carteles. Quiero decir que en ese sentido los fascismos eh, son contrarios a la cultura europea, porque niegan eh, la libertad individual. También está esto relacionado con la, con la inmigración, de alguna manera, porque quizás... Eh, interesan más unas razas, eh, unas etnias más sumisas, entonces, ¿no? Bueno, eh, culturalmente eh, es así, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una diferencia enorme entre esta eh, formación de, del cristianismo a partir de que el Estado es el mal y que los poderes constituidos son el mal y la riqueza es el mal, eso está en los Evangelios escritos, ¿no? O sea, la riqueza es el mal. Se dice un montón de veces que muy contrario de lo que enseña el Islam, por ejemplo, de que el individuo se tiene que someter, de que el Estado las haría la ley islámica no es más que una ley del clero impuesta por un aparato estatal, lo primero que hace toda formación islámica es crear un Estado, sin embargo desde el punto de vista del cristianismo auténtico que es la cultura occidental lo primero que uno tiene que hacer es destruir las relaciones de poder porque entre los mandantes y los mandados no puede haber amor, entonces la cuestión del amor explica el rechazo que la cultura occidental en su lado bueno, porque tiene un lado malo obviamente no eh, se desarrolla hacia el dinero el dinero es poder entonces si alguien tiene dinero tiene poder sobre sus iguales entonces eso viola el principio cristiano de amar los unos a los otros por ejemplo el amar los unos a los otros se realiza en la comunidad de bienes eso lo explican los hechos de los apóstoles no el que todo esto haya sido completamente cambiado y tergiversado y se haya convertido eso en la caridad la caridad es un comportamiento negativo porque claro yo que tengo doy una monedita a quien no tiene no, tú tienes que hacer es compartir tus bienes, ¿no? Como en los hechos de los apóstoles explica, ¿no? Entonces, bueno, eh, sea como fuere y con los cambios que han sucedido en dos mil años... Eh, hay que decir que el, hay una diferencia sustancial entre la cultura occidental y las culturas no occidentales. Que Por ahora que yo sepa, salvo quizá algún pueblo pequeño en el Amazonas o en el centro de África, no han sido capaces de superar el estadio que estaba Europa antes de la Revolución Alto Medieval. Es decir, aquí hay un hecho político, un hecho político que es un hecho cultural, que es la, la revolución altomedieval. Yo he tratado de ella en algunos textos y para mí quizás sea mi mayor aportación. no La revolución altomedieval, pues. Por ejemplo, elimina la esclavitud. En una cosmovisión del amor no puede haber esclavos, porque claro, como te dedicas a atormentar a otro, ¿no? O obligarle a trabajar para ti. Al mismo tiempo, tú trabajas para ti. Es una dignificación del trabajo, porque si no quieres tener esclavos, trabaja tú con tus manos. De ahí que el arte medieval europeo tiene un montón de manos. Es, tienes manos, trabajas tú, no tengas esclavos. Ese es el mensaje. Y... Claro, pero eso hace que eh, las élites europeas hayan tenido muchas dificultades a lo largo de la historia para imponer un dominio total sobre sus clases populares. Y entonces ellos ahora eso lo están convirtiendo en una formulación racista. Han intentado durante siglos poner fin a esa cosmovisión y ahora al parecer han llegado a la conclusión de que lo mejor es el refrán de muerto el perro se acabó la rabia. O sea, es decir, si se elimina todas estas eh, eh, eh, clases populares, entonces se eliminaría una cosmovisión, con lo cual se cerraría el ciclo de la revolución que empieza en el siglo V y acaba ahora en el siglo XXI. ¿no? Entonces, las medidas exterminacionistas pues, eh, son bastante claras, ¿no? desde la ausencia casi de natalidad hasta la introducción de, en Europa de... Eh, multitudes inmensas de gentes provenientes de otros eh, países que culturalmente son muy distintas, pero no son distintas solo porque coman así o asado, que eso es insignificante o porque les guste eh, ir de esta manera de otra vestida, sino son sobre todo porque tienen cosmovisiones diferentes, sobre todo hay cinco elementos esenciales o seis que les diferencian y eso es una cuestión culturalmente constituida, ya digo que en el pasado pues, eh, no sucedía Roma, yo no recuerdo y yo he estudiado bastante la historia de Roma que hubiera ninguna actitud de defensa, de oposición al propio imperialismo pero lo de Japón que he contado antes, eh, sí yo cuando lo leí me quedé muy impresionado y entonces dije, ah, ahora entiendo lo que está pasando ahora lo entiendo ah, ya sabes que me encanta citarte ¿eh? Bueno, muchas gracias. <risa> Así que esta vez he escogido un pequeño texto de uno de los últimos libros en los que has participado, que es Ética ah, y Revolución Integral. Ah, muy bien, sí. <risa> y bueno, pues voy a leer este trocito. Uh -huh. Los poderavientes y plutócratas han confinado en los museos a la cultura clásica europea y han inundado Occidente de religiones y modas foráneas, que reciben tanto más apoyo estatal y empresarial, cuanto más contrarias son a la categoría de libertad personal y virtud autoconstruida, uh -huh. cuanto más imponen obediencia y sumisión, un vivir desde la norma legal estatal y no desde los criterios morales y los códigos axiológicos. Uh -huh. Dando un aterrador paso más en esa dirección, se han propuesto extinguir biológicamente a los pueblos europeos, a los que impiden y de facto prohíben reproducirse y tener descendencia, por lo que la natalidad está desmoronándose a la vez que anegan Europa de gentes procedentes de otras formaciones sociales, sobre todo... De aquellas más hostiles a las categorías de amor, libertad, moralidad, soberanía de la persona y virtud. Mm, así es, sí, sí, eso es. Indudable, vamos. Estas cuestiones sí que son muy fuertes, son difíciles de entender porque eh, cosas así no pasan todos los días en la historia. Pero tenemos que tener valor y al mismo tiempo inteligencia para enfrentarnos a los grandes problemas de nuestra época. Porque es verdad que arrasamiento de pueblos a lo largo de la historia ha habido muchos. Por ejemplo, eh, la aniquilación eh, del pueblo guanche por el imperialismo castellano. En, eh, cuando llegaron allí los castellanos en el siglo XV, los guanches eran muy potentes, tenían una cultura, tenían su lengua en el siglo XVII se extinguen, incluso se sabe cuándo murió el último guanche. ¿no? ¿Entonces por qué? Pues porque ellos no se adaptaban a los patrones que entonces interesaban a las élites de la, de la sociedad castellana, no estaban dispuestos a trabajar como esclavos y primero se mataban en masa y en segundo lugar pues, eh, se suicidaban. Quiero decir, incluso cuando durante un tiempo se les hacía trabajar de esclavos, no se adaptaban. ¿no? Es decir, cuando eh, un pueblo o varios pueblos no se adaptaban a las necesidades de las élites, sean estas cuales sean, en cada momento pueden ser unas y ot u otras, entonces esos pueblos son eh, puestos en una condición en las cuales se extinguen. Eso se puede hacer por procedimientos militares, o sea, matarlos simplemente, o bien se puede hacer por procedimientos indirectos. Como es, por ejemplo, impedirles reproducirse o, o tal, y también imbuirles de un sentimiento de vergüenza de sí. El autoodio es una de las formas más eficaces. ¿no? El auto autodio auto sí, el autodio ahora arrasa en Europa, hay estudios sobre eso. Por ejemplo, ¿Auto -odio? Pues, por ejemplo el autodio es decir, yo me avergüenzo de ser europeo, porque los europeos hemos somos dominado el mundo. Dominante. Exactamente, sí, y entonces, claro, eh, cuando esta Cuando no cuestión... somos nosotros los dominantes, en todo claro. caso, ahora han sido las élites. ¿no? Claro, han sido las élites, hay una cuestión muy interesante, que es cuando la conquista de México por Hernán Cortés, en Castilla está en la rebelión de las comunidades al mismo tiempo. Entonces, el mismo aparato militar que está dominando a los pueblos mexicanos está combatiendo a los castellanos la batalla de villalar tiene eh, eh, lugar en el mismo año en que se conquista méxico esto no y eh, poco después o no recuerdo bien están las germanías del país valenciano en las cuales también se combate a lo que entonces será la corona de aragón como asociada o algo así sí podemos decir de asociada a la corona de castilla por tanto eh, estas cuestiones ¿Y la, no, ¿y la conquista de américa por ejemplo? ejemplo también que me contaba sí. antes también ilustra bastante la conquista de américa eh, tiene eh, muchísima gente que fue allí negó la legitimidad de la conquista Decían, no, no, nosotros no podemos venir aquí a conquistar a esta gente. Eh, ¿En nombre de qué los podemos conquistar? Y eso es, incluso hay una, un debate muy fuerte que tiene lugar en la Universidad de Salamanca entre Fray José de Sepúlveda y eh, el hombre este, Tienes, Fray una, Bartolomé tienes la, una mosca que sí, está de estar contigo. Fray, Fray Bartolomé. Bartolomé de las Casas. Que ellos debaten delante del emperador Carlos V, pero en, se conserva todavía el salón de debates y entonces el pueblo podía entrar a seguir el debate. Eh, Fray José de Sigüenza, uy, Fray José de Sepúlveda, defiende la legitimidad de la conquista y Fray Bartolomé de las Casas no. Yo me pregunto, ¿en qué país se hace un debate así? la gente iba allí y tomaba posición decía, bien, hacemos bien en conquistar a las indias, y te decía: no, hacemos muy mal en conquistar a las indias, y ese debate se mantiene, y hay un libro o sea, que no había tanto acuerdo como se nos ha explicado no, ni la no, gente estaba no, tan contenta de no, ir a no, conquistar, no iba a nadie uh, o, sea, o sea, era difícil encontrar gente <risa> incluso <risa> para ir sí. porque, mira, eh, hay un libro precioso que yo recomiendo para que la gente de aquí se quite esa sensación de vergüenza de sí, de autoodio. odio es un libro que se llama En busca del dorado de John Hemings, es un libro ya que tiene 30 años y está muy bien hecho documentalmente. Entonces él va tomando todos los casos en que la gente no quiere ir o si va cuando va allí dice pero esto qué es, porque se violan las mujeres indígenas, porque se mata su población y a veces los debates eran tan fuertes que en, unas, en algunos asentamientos eh, los supuestos conquistadores llegaban a las manos se mataban entre sí. Y hubo muchos casos, muchísimos, de gente que decía, no, me parece justo lo que estamos haciendo con, con estos pueblos, entonces yo me uno a ellos, les enseño el manejo de los caballos, las armas de fuego y tal. ¿no? Eso fue muy importante, hubo muchos casos. ¿no? El mismo famoso eh, explorador eh, castellano Cabeza de Vaca, él cuando se pierde, porque el barco naufraga y vive 15 años con los indios, cuando se encuentra con una expedición española que estaba haciendo esclavos entre los indios, él lo primero que hace es oponerse y escribir un memorial que se conserva denunciando ante el gobierno español de la época la esclavitud. y Entonces, él viene a España con su memorial y aquí intenta que las autoridades prohíban la esclavitud de los indios. Y una curiosidad, si, si lo sabes, uh, las etnias que allí vivían, uh, a las cuales se masacró, o esto nos han contado, ¿qué tipo de etnias eran en el sentido de...? A aceptar, uh, o sea, se enfrentaron y quis pudieron ser dominadas o realmente tuvieron que ser masacradas porque no se, po no se pudieron doblegar. ¿Qué tipo de etnias eran? Allá había muchas, senias, había... Era, había muchas. ...había muchos tipos de formaciones sociales, ¿no? Yo estoy buscando un, un texto precioso, pero mira, por ejemplo... ...el Imperio Azteca era un imperio terrible, eh, bueno, que era... Claro, o sea que allí habría razas que dominaban los unos a los sí, otros. Claro, no es claro. que fuera todo el imperio un azteca un en este aspecto. El vale. Imperio Azteca era un imperio conquistador muy fuerte, los incas más... Los incas eran una cosa horripilante. Eh, no, no se dice que cuando eh, Pizarro hace aquella encerrona y hace prisionero al inca, eh, es seguro que en enormes masas de gente se sienten como liberados porque el Inca era brutal. Entonces unos extranjeros que, digamos, dan para el pelo a las élites incas, mucha gente lo tuvo que vivir con entusiasmo y la prueba que las batallas entre el aparato de poder Inca y los españoles, no se cuenta que sí, que eran 158 españoles, pero que detrás tenían 150.000 indios. O sea, porque era absurdo pensar que 158 podían ganar ejércitos de 200.000. Ni las armas de fuego tenían mucha eficacia, ni los caballos eran tanto, ni, la, ni el acero era mucho mejor que el armas que ellos tenían de obsidiana. Un hacha de obsidiana puede ser tan eficaz como una espada, ¿no? Y luego ha habido casos, por ejemplo, el caso más claro son los comanches, eh, los famosos comanches de las películas. Los comanches eran simplemente unos nazis de las praderas, vamos. Ellos, eh, la palabra comanche es una palabra uh, apache que significa quienes nos matan. Ellos vienen de lo que hoy es Canadá. Van ¿Quiénes hacia... nos matan? Sí, sí, significa algo así. Sí, sí. Eh, hay un libro de un autor que me parece que es danés que se llama Pekka Amalainen, que es eh, buenísimo. Entonces él tiene eh, eh, toda la documentación que hay sobre los Comanches. Y él explica que cómo eran y va dando datos muy interesantes, ¿no? Desde que aparecen en los documentos de la colonia española en el siglo XVIII hasta que son extinguidos, mmm, no extinguidos del todo, simplemente vencidos por los yanquis. Pero bueno, entonces va explicando que como ellos eran esclavistas, tenían una élite muy fuerte, Curiosamente su élite no hacía nada y eran muy obesos. Todos los jefes comanches eran unos señores que pesaban 200 kilos porque dentro de su cosmovisión no tenían que hacer nada. Tenían arenes, pero los arenes no tenían finalidad sexual. Podía tener un jefe comanche, 300 mujeres, que las usaban sobre todo para trabajar y las agotaban trabajando. Ellos contribuyeron decisivamente a, a exterminar los bisontes porque su negocio ...era capturar bisontes... ...trabajar la piel y luego venderlos primero a los españoles... ...luego a los franceses... ...ellos comerciaron mucho con los franceses... ...luego a los mexicanos, luego a los yanquis y tal... ¿no? ...y también contribuyeron mucho a la destrucción medioambiental... ...porque bueno, hacían destrucciones de bosques y tal... ...entonces es interesante tener esta visión... ...y luego hay muchos más pueblos... ...por ejemplo, eso que se dice de que un jefe de no sé qué tribu... ...dijo que ellos aman la naturaleza y no quieren destruir el medio ambiente, bueno, esto sencillamente es una invención. Yo tengo un artículo diciendo quién lo inventó. Es una invención de un periodista yanqui del siglo XIX. Esta frase nunca se pronunció. Es que, ¿no? bien cuentas que los uh, en África eran esclavistas antes de que llegara el hombre blanco. Bueno, claro, claro, sí, de que llegaran los conquistadores. Sí, eh, eh, un, Lugar de un esclavismo frenético era lo que se llamaba Reino de Dahomey. Hay un libro en inglés muy bueno, muy bueno, también sobre este asunto, hoy conocida como República de Benín, era uno de los grandes embarcaderos de esclavos. Pero eh, el negocio del rey de Daomei era conquistar esclavos por toda África, hacían expediciones, capturaban esclavos, los llevaban andando, y entonces en la costa llegaban los barcos, los barcos europeos, y, y cargaban. Y entonces solían pagarles vienen armas, en pólvora, a veces en alcohol, etc. Eso era el modelo... Los europeos no han penetrado en África hasta la segunda mitad del siglo XIX porque no tenían posibilidades por el problema de las enfermedades. Es curioso porque la idea que yo tenía, no sé si de películas, es que el hombre blanco llegaba allí, cogía negros que estaban por allí desnudos por la selva... ...los metía en el barco y se los llevaba... ...pero estás diciendo que en realidad ya eran esclavos allí... ...que eran vendidos por propios esclavistas negros... ...los que eran llevados luego a las plantaciones de Estados Unidos... ...y todos estos sitios. Sí, en, la, en, el, lo que, en el África subsahariana... ...ha habido culturas muy potentes, algunas con grandes ciudades... ...pero todo esto dos o tres mil años antes de la llegada allí... ...de los europeos, tenían grandes culturas, tenían grandes ciudades... ...y se situaban en un estadio que era el del esclavismo... ...similar al que hubo en Europa... ...con Roma, ¿no? Entonces, eh, si estaban en el interior... ...pues no podían dedicarse mucho al comercio de esclavos... ...pero los que estaban en la costa, sí... ...y el negocio era este... ...hay que señalar que el aparato militar... ...del de reino de Daomei estaba formado por mujeres... ...había regimientos de mujeres... ...que eran 12.000 mujeres... ...que eran las que practicaban la captura de esclavos... Y, entonces, ¿Y los esclavos es... debían ser hombres y mujeres... Sí, eran hombres y mujeres, sí, sí... Y ellas eran muy feroces y existieron hasta el siglo XIX que los colonialistas franceses las derrotaron en una batalla gracias a las ametralladoras, hay que decirlo. Ellas eran muy, muy buenas militarmente, no tenían miedo y usaban fusiles, fusiles que curiosamente se los proporcionaba Dinamarca. tú nunca he entendido, Pero Dinamarca al parecer les cambiaba fusiles por esclavos. Y entonces, eh, por algún motivo, eso sí, en África nunca se llegó a fabricar armas de fuego, que yo sepa. No sé por qué, pero las tenían que comprar fuera. Bueno, Entonces, todo esto mmm, sitúa en su debido lugar los sentimientos de vergüenza y de autoodio odio de los pueblos europeos, ¿no? porque realmente eh, no corresponde. Y también tengo que decir mmm, que la revolución altomedieval es el resultado de tres, tres eh, aportaciones culturales que no son europeas. En primer lugar, el cristianismo. ¿no? que es un. orígenes palestina. En segundo lugar, el monacato cristiano revolucionario que aparece en el Alto Egipto o sea, la, el monacato, que luego aquí va a ser tan importante, es una elaboración es novo, o sea, desde la nada, a partir del siglo IV en el Alto Egipto, sobre todo con Antonio que es el primer, digamos, a es el que crea el primer monasterio como nosotros lo entendemos. ¿Te refieres a San Antonio? San Antonio, sí. ¿Tú le llamas Antonio? Sí, eh, es que hay una regla regla monacal, o sea, un escrito sobre funcionamiento y, y el libro que yo tengo pone Antonio. Antonio. Y luego, en tercer lugar, está el movimiento donatista, que está en el Norte de África, que es un movimiento revolucionario antiesclavista y antirromano que eh, tiene lugar en los territorios que hoy son Argelia y Túnez, con algo del este de Marruecos. Esto es un movimiento que a mí me produce una simpatía enorme, el movimiento donatista. Y aquí lo que encontramos en el norte de la península ibérica en la revolución alto medieval, por ejemplo Beato de Liébana, solo es un continuador desde Cantabria de un gran personaje del donatismo norteafricano que es Ticonio. Ticonio es un gran pensador, probablemente nacido en lo que hoy es Argelia. Eh, por lo tanto, africano de origen, pero él escribe unos textos, unos comentarios al Apocalipsis, que, eh, de alguna manera, quizá por barco, van a Cantabria, y es allí donde se reelaboran en el libro Comentarios al Apocalipsis de San Juan. Todo esto está muy bien documentado y hay estudios muy interesantes. O sea, que un poco la solución al racismo anti-blanco sería revisar toda esta historia eh, para que la gente entienda pues, que, bueno, quizás hemos sido racistas en ocasiones, obviamente, ...pero también lo han sido todas las otras razas... ...contra nosotros, contra ellos, entre ellos... ...y de todos los colores y de todas las maneras, ¿no? <risa> bueno, el problema del racismo está ahí... ...hay que ver... Eh, ...yo creo que los pueblos de la península ibérica... ...han sido muy poco racistas ante el fenómeno de la inmigración... ...yo en general veo un tratamiento muy correcto... ...yo vivo en un barrio de una gran ciudad... ...donde los nativos son minoría, lo tengo que decir y no me importa, bueno, yo estoy allí también, ¿no? Me sorprende que la gente que habla de multiculturalidad, que yo no estoy a favor de la multiculturalidad, no viven en barrios multiculturales, viven en barrios monoculturales. <ríe> viven en el norte de, ma de Madrid, por ejemplo, donde allí no hay inmigrantes. Yo vivo en el sur de la ciudad y allí, pues, por ejemplo, eh, si yo voy por una calle, me encuentro con más inmigrantes de diversos orígenes que con gente autóctona, ¿no? Eso en una medida me preocupa porque, claro, es una sustitución étnica, ¿no? Que significa un cambio cultural, pero, bueno, por el momento ...tampoco me quita el sueño, ¿no? O sea, ¿no? es que estemos en contra de los emigrantes... ...sino básicamente en contra del concepto de inmigración. Claro, ¿no? de la realidad de la inmigración que... De lo que eh, supone, de lo que significa. En mi caso mucho más, porque yo vengo de una cultura campesina... ...yo nací, he eh, vivido en aldeas eh, sin luz eléctrica... ...y yo tengo una visión maravillosa de eso... ...que todo ese mundo campesino, castellano... ...es destruido por la inmigración, ¿no? ...entonces estas cuestiones eh, tienen que verse así... ...pero claro, cuando se levanta esta ola que hay ahora de, de racismo anti-blanco... ...sobre todo entre los pensadores de la izquierda... ...que tengo que decir que no tienen ni idea de, de nada... ...ellos simplemente hacen propaganda... ...hay estudios completísimos de los pueblos africanos... ...de cómo se desarrolla el fenómeno de la esclavitud ¿no? allí... ...porque, vamos a ver... ...si a los africanos se les lleva a América a trabajar... ...es por una razón... ...porque ellos estaban acostumbrados al trabajo esclavo previamente... Eh, hacer que una población se acostumbre al trabajo esclavo no es tan fácil, se necesitan muchas generaciones, muchas generaciones, de la misma manera que el trabajo asalariado inicialmente rechazado por los europeos. Se tarda, sobre todo en la península ibérica, más de 100 años en adaptarse. Incluso hoy hay mucha gente que no se adapta a trabajar en una oficina, en una fábrica. Entonces es porque allí había un sistema esclavista consolidado desde mucho antes. Mira, por ejemplo, todos hemos oído hablar de la matanza de los Hutu y los Tusi en, en Ruanda, ¿no? En Ruanda y en los, en los estados cercanos a Ruanda, eh, la matanza más importante es, eh, bueno, son 800.000 personas en que, a ver, no me equivoco quién mató a quién, ¿no? Porque esto es un pequeño lío, ¿no? Vamos a ver, los Utu exterminan a los Tutsi, pero el conflicto entre Hutus y Tutsi, que he querido explicarse como una injerencia del imperialismo occidental, viene del siglo XVI. Ellos son dos etnias que tienen pequeñas diferencias, son las dos de, de piel negra, pero una es más alta, otra es más así cha, chaparrita... Entonces, se llegan matando y dominando unos a otros desde el siglo XVI. Es un fenómeno muy anterior a toda presencia, ¿no? porque en el siglo XVI eh, allí no había estado ningún europeo y ellos tampoco habían visto a ningún europeo, fue muy posteriormente. ¿no? Entonces, estas cuestiones han de entenderse desde los pueblos eh, eh, africanos, ¿no? sin tener actitudes protectoras y paternalistas, que eso sí es racismo. Cuando se pretende presentar siempre a los pueblos no europeos ayudándolos, protegiéndolos, pero vamos a ver, eso se hace con los niños, ¿no? Ni siquiera. No sois protectores. Ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Llegar a un acuerdo entre otros y tusis para no matarse y ya está. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intervenir lo menos posible en, en África y confiar en que, con todo, a pesar de la existencia de estados totalitarios neoesclavistas, ellos tienen fuerza dentro de sí mismos y recursos intelectuales, emocionales y convivenciales para resolver esos problemas. Y no estar siempre pendiente de que les llegue una ayuda. En ese sentido, no, no sé si se conoce un texto de un, bueno, de un chico que, eh, que, se, que es catalán, Gustavo Nerín, que él escribe un libro que es muy gracioso porque te ríes mucho con él, que se titula Blanco bueno busca negro pobre. Una crítica de los organismos de cooperación y las ONGs. Entonces él va señalando los, los criterios paternalistas, la idealización del africano... Que él dice, primero llegan allí pensando que todos son buenísimos y que es una gente maravillosa y de repente descubren que no es así. Y luego, claro, porque nadie es bueno, hay, hay de, de todo? todo. Y luego dicen, entonces lo que hacen, se aíslan de las poblaciones africanas, viven en un gueto y ahí echan pestes de la gente. Si sería mejor que ya que van tuvieran una visión más realista, porque claro, eh, la condición humana la compartimos todos y es una condición conflictiva, tanto en Europa como allí. ¿no? Y va diciendo cosas que son preciosas. ¿Verdad? ¿no? Eh, Verdades como puños, ¿no? Porque luego él, quiere decir, que tiene también otro libro muy interesante, eh, Gustavo Nerín, otro que se llama La guerra que viene de África, que le explica cómo Franco gana la guerra gracias a los norteafricanos, al islam norteafricano. Muy interesante. Este más, por ejemplo, él habla mucho eh, de racismo de unos negros contra otros. Lo dice explícitamente. Dice claro que racismo. Bueno, África es un hervidero de racismo. Hay mucha gente. Por ejemplo, el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela tuvo siempre una lucha a muerte contra los Zulus. Eso no se ha explicado. Se presenta a Nelson Mandela como un combatiente del de, de antirracismo. Sin embargo, los Zulus se mataban con la gente de Nelson Mandela. ¿Por qué? Básicamente porque correspondían a etnias. Vamos a usar la palabra etnias porque raza es biológico, etnia incluye también un elemento cultural, lingüístico, y estaban entre ellos a la greña, ¿no? Bueno, pues ya está, eso es así, lo que tenemos que hacer es esperar que estos pueblos superen sus conflictos étnicos y no negarlo. ¿Qué, qué les ayudamos si negamos la verdad? Porque no se puede, claro, si, te, si explicas estas cosas, pues, pues se te echan encima. Cuando Yo recuerdo cuando viene que esto sí lo tengo que decir, cuando viene el responsable de las peores matanzas en la República Democrática del Congo, viene aquí a España el Paul Kagame, o Kagame, que es eh, responsable de cuatro millones de muertes y es recibido por Zapatero en 2007. Yo fui de la poquísima gente que hicimos un llamamiento a que se fuera a una manifestación a protestar por aquello. Bueno, pues no fue nadie, porque, claro, eh, Zapatero era la izquierda exquisita, la izquierda caviar, la izquierda bonita que estaba dando la mano a un hombre que había sido, que es responsable de cuatro millones de muertes. Un señor negro, negro, claro, de allí, ¿no? Entonces, pues, eh, estas cosas hacen que yo tenga una desconfianza muy fuerte hacia todas estas actitudes antirracistas, entre comillas, ¿no? Y, de hecho, él vino aquí y tal. Ahora creo que, que el Tribunal Penal Internacional le tiene... Eh, ...preparado un juicio por genocidio, pero bueno, eh, se tenía que haber eh, procedido a su detención en 2007 cuando vino, que de esto hace ya 11 años, ¿no? Hay muchos más casos, este es solo uno. Tenemos que cerrar el tema del racismo. Uh, una pregunta, ¿te consideras racista? Eh, pues mira, el racismo es la ideología de los tontos, porque es juzgar a las personas por rasgos exteriores ¿no? o sea, cuando se es muy superficial se, eh, se, claro, no se ve lo esencial del ser humano, entonces no se eh, ve que el ser humano esencialmente pues, eh, las características son las mismas yo no, no me considero nunca racista, pero sí me considero un gran defensor de la eh, cultura, de la historia eh, de las lenguas y de los valores europeos, creo que son el resultado de una gran revolución y las élites europeas que son los culpables principales no van, a, no van a lograr destruir todo esto no van a lograr destruir las casi 50 lenguas que hoy se hablan en Europa que ya tienen puesto la fecha de caducidad según las élites del poder y esto es una operación de exterminio que está llevando adelante sobre todo a Alemania y sus aliados entre ellos ¿quién? pues el gobierno español y otros muchos entonces aquí hay una lucha por defender la cultura europea tanto en la versión erudita, eh, lo que proviene de Grecia, de Roma, eh, como en la versión popular, que quizás es más importante, de los pueblos preromanos, en, en nuestros casos, iberos, eh, vascones, celtíberos, cántabros, etc. ¿no? Entonces, esta lucha eh, debe de concitar un entusiasmo grande y decir no queremos morir como pueblos, queremos existir y para eso tenemos que derrotar a las potencias genocidas y exterminacionistas que están dentro de Europa y son potencias blancas.